Carla. <risa> hola, Ana. hola. Primer día en Byron. ¿Y dónde vamos? Al faro. <risa> es nuestra rutina mañanera. Tira el faro es <risa> Byron. Buenísimo. Sí, sí. Es grande. ¿Qué te parece? Genial. La música por la calle. Buenos días. Nos vamos a andar al faro. ¿Con quién? Con una carbonelle. Main Beach, la playa principal de Byron Bay Y nos vamos al faro, ¿lo veis ahí? Está lejos, pero vamos a llegar Esto es como una paloma De aquí, de Australia Mirad qué raro es Hola pajarito Pero no, no estamos tan mal, ¿no? Ayer se tuvo que hacer un potín en la cara Ahora no lo he visto, lo creo serio esto. <risa> es el... Ella es la experta sí, pues Una tarde, si llueve o algo así Una tarde claro. de esas que no podemos salir Nos ponemos una espirulina en la cara Perfecto, y un poco de yoga, espirulina, ponemos unas velas Música de ambiente bueno. Ya veo que va del rollo insta-censiii sí. sí. sí. Insta, sí. ¿Me podría hacer un insta-censiii? ¿No? Cairon Ferganis Te triunfas caca, te lo digo, te ves un tubete ¿Eso es con el que es? ¿Yo? ¿Y yo? ¿Sí? ¿Y no la meto? ¿Es como el de Evipol? ¿Hay una tirada que no está ahorita? No, es que lo digo aquí Cuando hay olas Al agua, los niños pro surfers. Cosas que pasan en Australia. Un niño subiendo por un acantilado, así como que no queda la cosa. Pavo nuestro amigo aquí tirando hojas. Queremos más, danos más. Muy bien, más. Todo sucio. Mira que limpio todo y aquí. Todo sucio. Y después vamos a ir a surfear. Delfines, ballenas, de todo, tú. Hoy es un festival para ona. Nos hemos encontrado a nuestro amigo historiano Mani, mani say hello to the cámara? Hola. Um, hola, amigos. Hola, amigos. ¡Lluvia! ¡Ole, tormenta! Nos ha pillado. No pasa nada. Ducha gratis. <risa> Esto es ahorrar agua. Como nos gusta que llueva. <risa> Mira cómo vais. Ducha gratis. Mi camiseta mojada. Vamos. Nos podemos ir directa. Directas al agua. Be water, my friend. La verdad es que es bonito el sitio. Estamos vivos. Supervivientes. El agua no nos derrite. Podemos sobrevivir. Estamos aquí, todos mojaditos cuidando a Ona para que no se caiga. Nos tiramos mucho. Vamos a comer, una ensaladita que la he, he hecho... La Luis. La... Nuestro ya cocinero. Quedo, otro? Claro, claro, rico, rico? ¿Qué poco de rico? Ona rico? ¿Qué estamos ¿Qué la ¿Qué a ¿Qué oh, super ¿Qué Sí. Yo quiero también Pablo, ¿dónde vamos? La surfear <ríe>